Poco la conocían, que poco la respetaron. Hey, vamos. No te preocupes, Julio. Fue su elección. No había nada que pudiéramos hacer para evitarlo. Te traigo un vaso con agua y un café. Viviremos para contarlo. Hasta recién llegó a la oficina del centro. Ahora es lo de menos, Julio. Tenemos tiempo. Llamo a Baldassar. ¿Sigue con el plan o lo pospuso de nuevo? Atendió Saula. No sé, dice que no entendió lo que decía el hombre. Pero no importa. Lo que sí quedó bien claro es: como ya lo sabíamos, uh -huh. tenemos que estar a las 2 de la mañana en el kilómetro 136 de la ruta 11. Lo confirmó por escrito. ¿Cómo? Antes de venir, en mi escritorio, entre mi correspondencia. Encontré un sobre sin remitente, con una nota fabricada de letras recortadas. ¿Qué decía la nota? Es un infantil, es un imbécil de este tipo. Mira, da la vuelta. ¿Perta la tarjeta del padre Saula? esa mentira, poeta. Una mina tan profunda, tan... tan sensible. Qué loca es la vida. ¿Qué le pudo haber pasado para que haga algo así? Si lo tenía todo. Y esa noche en el restaurante... O nadie le preguntó por los manuscritos de, de la novela en la que estaba trabajando. Esa noche, me acuerdo bien, ahí sentados todos, nos dijo los personajes principales de mi próxima novela. Julio, Faustino, Victoria y Saula. Se estaba despidiendo, ¿te das cuenta? ¿Vos sabés que no tenía las características del suicida? No, las tenía. Para nada. Para nada. ¿Entonces vos pensás que fue un asesinato? Gordo, hay cosas que vos no sabés. La madrugada del jueves que Victoria muere. Ella me entrega a mí una copia de su manuscrito. ¿Lo leíste? Solo las primeras palabras. Esa noche yo a Victoria la dejo en el departamento de Saula. De vueltas, vueltas por Quilmes, no fui directamente a casa. En la esquina de Paz y con esa, veo un Ford Focus gris. Con las luces encendidas, con el motor encendido. Me pareció extraño, muy extraño me apareció. Gordo, si esto no fue un suicidio. Ortino, hola. ¿Querés uno? Ey. Yo pensé que iba a venir la señora Victoria. Victoria no pudo venir. Vine yo a su lugar. Soy todo y es. Mira, pibe, la cuestión es entre la señora Victoria y yo. Ella quiere saber y yo soy el único que la puede ir guiando. Balazar, tengo 500 dólares en el bolsillo por una información que usted le prometió a Victoria que le iba a dar. ¿Y cómo sé que puedo confiar en vos? Soy Julio Lazábal. Usted me conoce. Victoria le habló de mí. Yo estoy acá por exclusivo pedido de ella. Mirá que al jefe no le va a gustar si haces una macana, ¿eh? Yo te voy a dar la información. Pero guarda. ¿eh? A la más mínima duda... sus boletos. ¿No te dijo la señora que en este juego no se admiten? ¿Mm? ¿Trampas? Baldassar, seamos claros, yo no tengo ningún tipo de causa para traicionarlo. Lo que Victoria descubra o deje de descubrir a mí me importa muy poco. Yo estoy acá simplemente para acompañarla. Está bien, tenemos poco tiempo. Dame el sobre, así yo te doy este y la señora Victoria puede empezar a ver lo que era su padre. Son las cosas de la vida, ¿viste? a la corta o a la larga. Todo se paga. ¿Pasó algo? No, oh, no. No. Se murió una amiga mía. Y ya está el mundo mejor que acá, señor. Tiene que estar contento. ¿Vos pensás que va a estar mejor? Sí, no se quiere poner mal. Pasa que era extraño. No tiene que pensar esas cosas. Tiene que estar bien. ¿Vos pensás que ellos saben cómo se van? Saben todo. Es lo que saben. Muchas cosas que lo que sufre, lo que le huele, lo que siente su alma. Pero no la puedo soltar. Ella tiene, no la puedo dejar ir. tiene hija hija ir. Si usted la tiene usted, si viene atrapada, se va a sentir mal. Tiene que estar en paz, libre. Exactly. Like Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Victoria querida. Cae la tarde sobre el 11B, donde cada vez que vuelvo a la Argentina, me alberga aula. Aunque es menor que yo, siento que me cobija, me inspira confianza. Hoy, me animé a preguntarle si su viejo abogado enrolado en el ejército, tuvo algo que ver en el pacto que imaginé entre el coronel y mi padre. Saulita, tengo que hacerte una pregunta. Si no querés, no tenés por qué contestarme. ¿eh? Tenemos confianza, Victoria. Sí, ya sé, tonta, que tenemos confianza. Pero es un tema delicado. Mira, Vos eras chiquita durante el tiempo de la dictadura. Pero necesito saber si ya de más grande alguna vez hablaste del tema con tu viejo. ¿Y por qué me lo preguntas? Te conozco hace bastante y nunca hablamos de esto. Tienes razón. Te explico. En un comienzo, mi interés surgió a partir de mis estudios sobre el género del testimonio. Leí cartas, diarios personales desaparecidos, gente en cautiverio. Pero después se tornó en algo puramente personal, que puede involucrar a gente muy cercana a nosotros. Por eso, necesito saber si alguna vez tu hijo te contó algo. Y si lo hubiera hecho, ¿qué? Saulín, no me puedes responder con una pregunta. Si quieres, lo dejamos acá. No, no, no es eso, pero que te agrega lo que yo pueda contarte. Está bien, Saulita. Me equivoqué al preguntarte. Es que no hay mucho más para contar. Seguramente, siendo abogado del ejército, papá no estuvo al margen. Pero, ¿por qué no me contas un poco vos acerca de lo que averiguaste de tu papá? Porque ya te lo conté. Cuento con el testimonio de Baldassar. Pero no me es suficiente. Necesito datos, fechas, detalles. Porque una cosa son los rumores que me impulsaron a empezar con esta investigación. Y otra, muy distinta, es involucrar a otras personas, cuando en realidad... Cuando en realidad, ¿sabes qué? Sería mucho más fácil y menos doloroso para mí dejar todo como está. Pero eso es justamente lo que no puedo hacer. Haz lo que quieras, Victoria. Yo no soy quien para detenerte, pero ten cuidado con quién te metes. Por lo que me contaste este tal baldazar no parece trigo limpio. Mira si se le da por desquitarse la bronca con vos y si te hace algún daño. Ojo, te sirve una mente. Ponele dos hielos. No sé, Saula, lo único que sé es que desde la noche en que apareció Baltasar, cuando presenté mi libro y me vino con esas historias de la Ruta 11, no me lo puedo sacar de la cabeza. No puedo hacer como que no escuché nada. Tengo que averiguar si mi viejo no tuvo nada que ver o si fue parte. Y si descubrís que sí, que fue cierto todo lo que este hombre te contó. ¿Crees que te vas a sentir mejor, Victoria? No sé si me voy a sentir mejor. Pero al menos, cabe la posibilidad de comprobar que mi viejo no tuvo nada que ver. Y eso, para mí, es importante. ¿Puedes llegar a entenderme? No. La verdad que no. Mira, Saula, ¿Querés que te diga lo que realmente pienso? Yo creo que aunque vos supieras algo, no me dirías nada. ¿Sabes por qué? En el pánico de que tu viejo quede pegado. Tengo un paciente en 20 minutos. Victoria y yo nos alejamos dejando atrás el kilómetro 136. Lo había logrado. ...había llegado casi hasta el final de la investigación que tanto significaba para ella... ...y que había comenzado la noche de la presentación de su primera antología cuando... ...después de las lecturas, se le acercó Baldassar. Qué bueno que viniste. ¿Cómo no Te viene? mataba si no venías. No. ¿Qué tiene, señor? Gracias. Beso. La felicito, señora Victoria. Muchas gracias. Usted se preguntará qué hace un desconocido acá, ¿no? en la librería la noche de la presentación de su libro. Bueno, no. Yo le voy a comentar rápidamente para que pueda atender. Sí. Yo trabajé 20 años para la empresa pavimentadora de su padre. No me diga. La recuerdo cuando era chiquita que venía con su padre, la traía algunos que otros sábados con sus hermanos, como usted jugaba en las máquinas pavimentadoras, como él la sentaba en su falda y le permitiera que usted empujara la palanca de la máquina cargada. Claro, eh, han pasado muchos años Pero sigue tan bonita como entonces Bueno, gracias ¿Su nombre es? Baldazar. Segundo Baldazar, a las órdenes eh, Le sigo comentando lo que pasa Que eh, después de trabajar esos años De golpe Me desvincularon, ¿vio? Y bueno, empecé a hacer otro tipo de trabajos Pero ¿sabes qué? Fíjese lo que es la coincidencia. Yo venía el otro día caminando por la calle Alem y, para hacer unas diligencias y entro en la librería para saludar a, al amigo Néstor, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Y, y le su afiche y le pregunto si usted tenía algo que ver con don Santillán. Él me dijo que no lo conocía, que usted ya no vivía más acá, que ah. venía de vez en cuando, sí, así es. que era escritora. Y me dijo, bah, bueno, que viniera, que usted no se iba a molestar. Yo lo pensé, no, no sabía qué hacer, pero bueno, me decidí y aquí estoy. Bueno, gracias. Victoria, acá le dejo mi número de teléfono. No, no lo tome como una impertinencia, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Hay cosas que usted debería saber. Finalmente se dio el encuentro entre Baldazar y Victoria. Él le habló del pacto entre don Santillán, el coronel y el padre de Saula. Victoria nunca quiso contármelo en detalle. Solo supe que en esa época Valdazar... ...era uno de los trabajadores apostados en el obrador de la ruta 11. Luego de dos meses de comenzada la obra... ...cuando estaban por el kilómetro 136... ...el capataz les hizo dejar un tramo como de 30 metros sin asfaltar... ...y les explicó que así lo había establecido el patrón... ...y que esa noche iban a tener que cavar hasta entrada a la madrugada cuando llegara el camión con los desechos que, por orden del Departamento de Salud Pública, había que enterrar a un metro de profundidad. Luego, una mañana, lo conocí yo en aquel café, a pedido de victoria. A ese encuentro le siguió la misteriosa nota de las letras recortadas y terminamos yendo, como él nos había instruido, aquella madrugada del jueves, a las dos de la mañana. Victoria, mira que arma está cargada. Métela en el bolso. Victoria, si estás una trampa, recordá que tenés una mano en el bolso. Te pido, por favor. Señores, buenas noches. Comiencen cuando quieran. Hasta la casa de Saula fue el comienzo de mi interminable purgatorio. Ni Victoria ni yo dijimos palabra. Ella lloró desconsoladamente durante todo el camino y yo no quise ni mirarla. Nunca había estado seguro de querer acompañarla en su búsqueda. No la comprendía. Lo había hecho solamente para ganarme su atención, para que se sintiera en deuda conmigo y para que me hiciera por fin el lugar en su vida que, sin decírselo, yo la reclamaba. Sentí furia contra ella y contra mí mismo por haberme sometido a su capricho pero al llegar a la puerta del edificio de Saula y verle la cara transfigurada por el dolor, volví a sentir la misma admiración que siempre había sentido por su valentía y sentí deseos de abrazarla. Si al viejo y vuelvo, me quedo con vos. No, Julio, no. Puede estar bien. Me quiero llevar la bolsa. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Qué le vas a decir a Saula? No sé, no sé. Capaz le diga todo lo que acaba de ocurrir. Si no me quiere ayudar, que pierda su amistad, voy y hablo con su viejo. Victoria, subo con vos. Julio, yo abro la puerta, vos llévame la bolsa hasta el ascensor. algo de esta. Y te digo una cosa, yo me arrepiento de lo que hicimos y no es por cobarde. ¿eh? Yo ya no encuentro sentido a esto. haz lo que quieras. Yo nunca te pedí ni te voy a pedir nada. Pero toma. Por si todavía quieres leerlo. El manuscrito de mi novela. Te falta el último capítulo. Victoria, Vamos. subo con vos. Julio, andate. Quiero que te vayas. Dame la bolsa. El otro día, Saula me dio la noticia. El velorio se hizo a los tres días por la autopsia y para darle tiempo al marido y a los hijos a que volaran. Esa mañana llamé a Faustino, le di la dirección y la hora del velorio. Me puse el traje y marché rumbo a la casa funeraria. Cuando estaba parado junto al féretro del brazo de Saula, habría querido preguntarle por la maldita bolsa, pero elegí imaginar que Victoria me habría hecho caso y la habría tirado por el hueco del incinerador y nuevamente elegí olvidar lo que había visto luego de dejarla en casa de Saura. La noche después del velorio, volví a llamar a Faustino, pero corté antes de que contestara. Recordé sus palabras. Victoria era el tipo de persona que mete la mano para compactar la basura y que la gente pueda seguir tirando. No le importaba ensuciarse. A ella no, pero a mí sí. La había amado como nunca nadie, pero ella ya no estaba. Hablar con Faustino era prematuro, me dije. Antes tenía que recopilar más datos, releer partes del manuscrito, estar seguro de no lanzar acusaciones imprecisas que luego pudieran tornarse en mi contra. Volví a recordar las escenas en el escampado. Nuestra primera parada a la altura del kilómetro 130, la pierna de Victoria colgando fuera de mi auto, mi brazo deteniéndola en el kilómetro 136 para recordarle que en su bolso tenía un arma. Mi arma. Saula, soy Julio. ¿Cómo está mi hombre? ¿Un poco más repuesto? No del todo, no del todo. Saula, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Tengo que hacerte algunas preguntas. Eh, está bien, pero ¿no puede ser mañana? Como los lunes termino a las seis, tengo citado un visitador médico en casa. Está por llegar en un rato. Saula, te pido un favor. Decirle al visitador médico que pase en otro momento. Eh, necesito que me cuentes con detalle qué pasó la madrugada del jueves cuando Victoria murió. No seas cruel, Julio. Sabes que yo no estaba. Te lo dije. Se lo dije a los de la emergencia. A los policías, a los peritos, a todos. Eran las diez y media de la mañana cuando abrí la puerta y la vi recostada en el sillón. Entré en puntas de pie. Pensé que dormía por la trasnochada. ¿A qué viene todo esto ahora? Dale, seguí contándome. Dale, contame. Contame más. Julio, es lógico que sientas culpa. Un suicidio es una forma de autocastigo y es normal que la gente cercana asuma la responsabilidad o piense a nivel consciente o inconsciente que no hizo lo suficiente, que es en parte responsable. Pero... Saula, dejate de joder con el discurso terapéutico decime qué pasó esa madrugada del jueves. Te pido, por favor. no. no pasó esa madrugada? ¿Por qué no te lo preguntas a vos mismo? ¿O no fuiste vos el que la trajiste de vuelta a mi casa? Sí, claro que fui yo. Pero vos no estabas entonces contame qué pasó. ¡Contámelo! ¡Ya lo sabés! Escúchame. seguí contándomelo. ¡Seguí contándomelo! Me acerqué. Me acerqué. Y vi que ni había armado la cama. Estaba de costado y tenía puesto el mismo vestido negro con flores de la noche anterior. Tenía los ojos inmensos, la mirada tiesa, basta Julio no, no, puedo seguir, Saula, a ver, me vas a volver loco, contame qué mierda pasó esa madrugada del jueves, por favor, le, le acaricié el brazo, estaba helada, la sacudí, la abracé, le tomé el pulso y al no sentir nada arranqué, eh, llamé a emergencias y le dije que vinieran ya a Garibaldi 328 11 b que mi amiga estaba como muerta y que no podía respirar. Vinieron. Vinieron y la revisaron de la cabeza a los pies. Me torturaron con preguntas. Les mostré el vaso que encontré en el piso junto a la mesita. Lo levantaron con guantes de goma, lo olieron y lo pusieron dentro de una bolsa plástica transparente con cierre. Calzaron a Victoria en la camisa y la cubrieron con una sábana. ¡Basta, Julio! ¡Basta! ¿A qué viene ahora este interrogatorio post-mortem? Saula, acá... Victoria Sa... tomó veneno para ratas. ¿Te queda claro? Por más preguntas que me hagas, no vas a lograr resucitarla. Saula, acabemos con esta farsa. Vos y yo sabemos muy bien que Victoria no se suicidó. Lo sabemos. la puerta, horas para matarla. Escuchame una cosa, Saula. Yo a Victoria la dejé en tu departamento esa noche. Yo no volví directamente a mi casa. Di vueltas y vueltas por Quilmes. No me podía dormir. Di vueltas y vueltas. Pero en la esquina de Paz y con esa vi un Ford Focus gris con el motor encendido y las luces encendidas enfrente de la casa de tu viejo. Me pareció extraño, realmente extraño. Pensé que eras vos. Lo seguí, no muy de cerca, no quería que, que me descubrieran. Pero, oh casualidad, ese auto se perdió en la oscuridad de la noche en tu cochera. ¿Y yo sabes qué hice? Esperé, apagué las luces de mi auto, apagué mi motor. Y salió de esa cochera una, una estatura de mujer similar a tuya. Pensé que eras vos, sinceramente pensé que eras vos. Iba a bajar y te iba a decir, sabes qué? Fíjate que, pero pará, fíjate que Victoria, Victoria no está bien y te ibas a dar cuenta vos sola y además te iba a decir algo. En serio, yo no sé hasta qué punto vos sabías de la investigación que estábamos llevando a cabo con Victoria y tampoco, te juro, tampoco, no tengo ni tenía el derecho en ese momento de involucrarte y sabes qué, pero esto en serio te lo digo, si esa estatura de mujer, esa, esa que salió de la cochera, Eras vos. Entonces, la madrugada del jueves, Victoria, no estabas sola en tu departamento. Y sabes qué? Yo hasta ahora no pude. No lo pude comprobar. Yo hasta ahora no lo quise que comprobar. Soy ¿eh? No, cobarde? No, no, no, Saulita. No, no, yo no soy el cobarde. Somos los dos cobardes. ¿Sabes qué tenemos que hacer? No tenemos que contar qué pasó. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ese relato lo tenemos que llevar a las autoridades policiales. Tenemos que agarrar la bolsa de residuos que tiene los huesos si es que no la tiraste. ¿eh? Sí. ¡Julio! La bolsa, la bolsa de residuos, la que, la que prueba que la investigación fue cierta. La que prueba que el rumor era cierto que vincula a tu padre, al padre de Victoria y al general. ¿Qué decís? Sí, tu viejo, tu viejo también. Delirá, ¡Julio! ¡Julio! ¡Te dirás! Como bien dijiste, te estás volviendo loco. Hasta no. necesitar unas cuantas No, empresas. No, no intentes distraerme, no, no. No trato de distraerte, oh. pero muy probablemente te equivocaste. No, Mirá, no. Julio, escúchame, Julio. Yo sé que Victoria significó mucho en tu vida. Tal vez lo sepa mejor Escuchale. que nadie. Escuchame, una cosa. Esto no es para discutirlo por teléfono. Yo salgo para Nada. allá. No, Nada. no. Tal vez siempre sentí la misma impotencia que sentí. No. Tú. Pero di bien, Julio. Victoria está muerta. Victoria se suicidó. Y cuando lo hizo, Escuch yo no estaba para proteger mi boca. Yo salgo para allá, en 30 o 40 minutos voy a tu departamento y si no tienes los huevos para bajar, decir a tu, a tu portero que amara la puerta, hija de mi puta. Doris. En 40 minutos más o menos va a estar llegando un paciente. Se llama Julio Olazábal. Debo advertirle, Doris, que este hombre está pasando por una crisis muy profunda. Tiene antecedentes de agresividad. Pregúntele el nombre y déjelo pasar, por favor. Gracias. Soy Julio. Ay, Faustino, por fin. Ay, Julio se volvió loco. Cree que yo maté a Victoria. Julio se volvió loco, cree que yo maté a Victoria. Amenazó con matarme, con pegarme un tiro en la cabeza. Tiene un arma, está viniendo para acá. Vení, ya para ya por favor. Saula, Carmate, estoy por entrar a una audiencia. Yo lo conozco muy bien a mi amigo, no te va a hacer nada. Tranquilízate, cálmate. En una hora estoy por allá. Sí. Sí. sí. sí. Chao. Voy a la Lazabal. Ah, oh, la doctora me había dicho que usted iba a venir, pero no me dijo que iba a venir acompañado. Bueno, pasen, pasen nomás. Pues.